vida y solidaria. Y damos también la más cariñosa bienvenida a la infanta doña Sofía, que por primera orgullosa se siente de ello. y nuestra mirada puesta en el futuro. Firme es la lealtad. Señoras y señores. ¡Aplausos! Premio Princesa de Asturias de las Letras porque su obra es una de las más ambiciosas del panorama actual de las letras. El jurado ha concedido el galardón a Siri Husbet. Majestades, autoridades, patronos y miembros de los jurados, señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. su naturaleza, pero sobre todo, Asturias es también la tierra de mi madre, la reina, y yo llevo sangre asturiana. Quiero felicitar a los premiados, los protagonistas de este acto. Thank you very much for coming. It's an honor to have you here. Gracias por fomentar la cultura y la ciencia, por impulsar la solidaridad, por mejorar la educación. Gracias por trabajar para preservar la naturaleza y reducir las injusticias, la discriminación, la pobreza y la enfermedad. Me gustaría dar gracias también a mi abuela, la reina Sofía. Este momento será inolvidable para mí. Es un día que llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón. Muchas gracias. queridos patronos, premiados, he sido y aprendido con ellos. En, el día, en un día como el de hoy, yo estaba en ese mismo lugar en el que ahora estás tú. Por eso sé muy bien lo que sientes en este momento, porque estoy seguro de que es lo mismo o parecido a lo que yo sentí. Responsabilidad, emoción... Y te confieso que también nervios, muchos nervios, probablemente quizá más que tú. Pero sobre todo muchísima, muchísima ilusión. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. Y felices de acompañarte y de ser testigos de este día tan especial y tan único. Y esta celebración solemne es muestra de ese compromiso con los españoles que deberás renovar permanentemente con dedicación, espíritu y de servicio, lealtad y responsabilidad, siempre con humildad. Y consciente de tu posición institucional, haciendo de la corona día a día una referencia de servicio a nuestro país, porque eso... Es lo que de ella esperan nuestros ciudadanos.